Hola, muy buenas chicos. En este vídeo vamos a estudiar la columna vertebral y las vértebras. Eh, bueno, en total eh, está, tenemos unas eh, 33 vértebras, bueno, 33-34. Eh, vamos a dejarlo en que nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos 34, lo ponemos aquí, 34 vértebras. Y vamos a ver por qué. 34 vértebras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dividir nuestra columna vertebral, como veis aquí, en todas, en estas cinco secciones, ¿vale? Y esta primera sección nos vamos a encontrar con lo que son las, lo que llamamos vértebras cervicales. Vértebras, que están compuestas, ¿vale? Por siete vértebras. Luego tendremos, pasamos y vamos descendiendo, pasamos a ver lo que son las vértebras torácicas. Este grupo de aquí son las torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? Pues tenemos en total 12 vértebras torácicas. La siguiente, eh, el siguiente grupo de vértebras, si descendemos, serán este grupo que tenemos aquí. Entonces es lo que denominamos vértebras lumbares. ¿Vale? ¿Cuántas tenemos? Cinco vértebras lumbares. Luego, seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar, bueno, con eh, lo que es el sacro. Y el sacro va a tener cinco vértebras, ¿vale? Hay cinco vértebras en el sacro. Estas vértebras están fusionadas, ¿de acuerdo? Fusionadas. Y abajo, eh, si seguimos... Eh, Descendiendo nos vamos a encontrar con entre 4 y 5 vértebras que tenemos aquí, que es lo que da, llamamos el hueso, el coxis, que ponemos aquí. ¿Vale? Bien, pues estas vértebras, eh, ya sean cervicales, torácicas o lumbares, van a tener una serie de características que las diferencian pero, sin embargo, todas tienen una serie de estructuras comunes, que es lo que vamos a pasar a estudiar ahora, ¿vale? Entonces, nos vamos de aquí y entramos, eh, vamos a ver, entramos aquí. Bien, pues, eh, ya que estamos aquí, vamos a, a estudiar Cuál, ¿Cómo es la vértebra típica? Las, los elementos que componen una vértebra típica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que todas las vértebras, vale, vamos a ponernos aquí, todas las vértebras, y déjame ver que esto no nos está funcionando, todas las vértebras eh, van a tener un cuerpo, ¿vale? Ponemos aquí. Vale. Además del cuerpo nos vamos a encontrar con que tiene una serie de apófisis. Estas son las apófisis. Bien, la primera apófisis que vamos a ver, esta de aquí, es la apófisis espinosa. Una apófisis espinosa. ¿Qué más? Apófisis espinosa. Bien, eh, la apófisis espinosa nosotros las vamos a poder localizar todas, ¿de acuerdo? En la espalda, si nos tocamos la espalda, en la zona central de la espalda, vamos a poder eh, tocar todas las apófisis espinosas. También nos vamos a encontrar con esto de aquí, esto. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Vale? Este es el agujero. Este es el agujero vertebral. ¿Quién va a discurrir por este agujero vertebral? Pues eh, a discurrir la médula espinal, ¿vale? es, eh, es importante. Luego también nos vamos a encontrar aquí estos elementos, ¿vale? Que son las apófisis transversas, ¿vale? Aquí tenemos una apófisis transversa Que discurren lateralmente, si nos fijamos, apófisis transversa, sobresalen lateralmente, bien algo interesante que quiero que veáis lo vamos a poner de este color es esta de aquí lo vamos a poner así, esta. esto es lo que denominamos nosotros el arco costal el arco costal y Ahora, yo voy a practicar por aquí una pequeña línea ¿vale? entre la apófisis transversal. ¿Vale? Esto es lo que es súper interesante. Esto es lo que denominamos lámina. Lámina. ¿vale? Cuando nosotros, eh, cuando los cirujanos, lo que quieren hacer es eh, acceder a, a, la médula, a, la, a la médula espinal, ¿de lo que van a practicar es una laminectomía. Entonces, eh, al aplicar, dan cortes en este sentido, aquí, y sacan a través de la apófisis espinosa, tienen acceso a la, a la, a la médula espinal. Eh, bien, eh, lo que nos queda es otro término, ¿vale? que es este de aquí, el arco costal. El arco costal también está compuesto por un pedículo. Este es el perículo. Pues bien, eh, ¿qué más vamos a...? A ver, pues bueno, entre vértebra y vértebra, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, lo que nos vamos a encontrar es un disco vertebral. Bien, ¿de qué está hecho este disco vertebral? Efectivamente. De fibrocartílago. Perfecto. Y luego después, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver eh, las zonas en las cuales van a articular las vértebras. Bueno, entonces, las zonas donde articulan, eh, que es la articulación, es una articulación, os la pongo aquí en negro, esta sería una, ¿vale? y esta sería otra, ¿vale? estas son las zonas donde articulan ¿vale? las vértebras, que esta misma se va a corresponder con esta de aquí. Esta sería nuestra articulación. Esta es la articulación vertebral Esta es la articulación. Bien. Bien, pues esta articulación va a estar compuesta, ¿vale?, por dos partes. Tenemos esta parte de aquí, ¿vale?, que es lo que vamos a llamar nosotros apófisis articular superior. Y esta de aquí, que tenemos aquí, será la apófisis articular inferior. Bien, esto, vamos a ver, a así un poco de pero pero lo que está pasando es que esta articulación, esta articulación, ¿vale? de, perdón, esta vértebra se va a articular con su compañera superior, ¿de acuerdo? A través de su apófisis articular superior. Y la compañera superior se articula con la inferior a través de su apófisis articular inferior. Bueno, entonces, esta se va a corresponder, vamos a ponerlo en azul otra vez. Esta se corresponde con esta de aquí. ¿Vale? Con esta de aquí. ¿Vale? Y la apófisis articular inferior se correspondería con esta de aquí. ¿Vale? Eh, Otro elemento que nos queda por, por visualizar... ¿Qué es importante? Bueno, pues otro elemento que nos queda es el agujero intervertebral. Aquí lo tenemos. Cuando dos vértebras están unidas, ¿vale? lo que nos queda es el agujero intervertebral. Lo ponemos aquí. Agujero intervertebral. Es el espacio que queda entre las dos vértebras. Y es importante. ¿Por qué es importante? Porque es por ahí, por donde eh, va a tener lugar, la salida de los nervios espinales. ¿De acuerdo? Pues bueno, eh, hasta aquí eh, este vídeo introductorio sobre columna vertebral y elementos que eh, contienen de una vértebra típica. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.